un nuevo video para el canal estamos en el modern warfare 2 aquí ya empezó la partida en contra de la agresiva ya vamos a empezar la partida muy chida aquí no me dio tiempo de elegir el arma estamos todos por equipos no me ahorita vamos a estar con el arma ahí vamos a prestar estoy moviendo moviendo apuntando apuntando Es como me matan a mí mi, mis equipos, ve. Todos tontos. La cabeza. La cabeza. Sí, la cabeza. Ahí voy a campear. Si quieres voy a campear. Y volví el control otra vez. Cuidado al disparar. Cuidado primero. Ah, y no me puse para atrás, no. Aquí un subfusil. Otra vez yo lo desmarqué. Por aquí. No, no, no, no, no, no, Me no, no, no, no, no, no, Oh, sí, 알다 Oh no, mi vuoi no? no, una bomba Una bomba me ha rento No, se ti tipo la bomba Tu lo provi Mi vuoi rimanare, mi vuoi rimanare No de No dar una como la mía sí, la cabeza de ti Me una mía telescópica. Estáctico aquí. Va enemigo. Bueno, a cabeza de di, Su cabecita. Su cabecita chula, de di a buscar ahora otra vez. Ya, ¿no? Tenemos la ventaja. Sigamos adelante Misiles sin el crucero aliado. ¡Ah! ¡Está despejado! I'm okay. Con la máquina ya. ¡Ay, que ¡Qué cerca sí, estuviste! ¡Qué cerca estuviste! Es ¡Objetivo! Oh. ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Sí, eso es todo lo que tienes, amigo! ¡Juego! ¡Traiciona! Como se ha dicho, si vamos con el enemigo, pues uno te da pues el papi, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! de demostración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 lanzando que... de la granada. lanzando no, no, no. lanzando la Sí, chicos, y... sí, maté. Bueno chicos, ese es el video por hoy Suscríbanse a mi canal de No olviden este, dale un like Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Chao y cuídense Bye bye